Lo grabamos, Víctor de Perú, porque así los que no pueden asistir lo pueden ver. Vamos a ver. Hoy, saludos a todos, hoy es el 11 de septiembre de 2020 y vamos a, leer, vamos a seguir con el capítulo 9 de Diseñando el Futuro. Y tenemos dos Víctors, así que esto va a dar para comicidad, con porque tengo que decir o Víctor de México o Víctor de Perú, porque si no no o salen Y también. somos cuatro, dos ¿no? sí. no, se, se llaman igual. Pero Víctor de México va a empezar a leer Estilos de Vida. Adelante, Víctor. Gracias. Comenzamos con Estilos de Vida en las Ciudades del Mar. Las ciudades marinas del futuro ofrecerán nuevos y fascinantes estilos de vida para millones de personas y serán un destino turístico predilecto. Algunas ciudades serán parques submarinos internacionales, donde los visitantes observarán los grandes arrecifes protegidos del mundo. A través de grandes ventanas submarinas, podrán disfrutar de las maravillas de este entorno acuático, con relajo y comodidad. Desde una silla computarizada, podrán comunicarse con delfines y otras formas de vida marina. Mediante burbujas de aire, se llevarán a cabo expediciones de buceo y las personas podrán participar de la investigación, navegar en veleros, bucear y todos los servicios que las ciudades marinas podrán ofrecer. Junto con muchas otras actividades asociadas al mar. Sin perturbar, por cierto, el equilibrio del medio ambiente marino. Vamos a pausar ahí para imaginar un momento lo que sería poder estar en una de estas ciudades. No, pues que ni Disney World hoy en día. Increíble. Ver las, los bichos de mar y comunicarse con los animales. Hay, hay experimentos ya con delfines, ¿no? De que intentan o que están comunicando, están aprendiendo el lenguaje. Algo hay que ver con, con los delfines ya, ¿no? ¿Alguien sabe algo? ¿No? Germán, tú que tienes un, un cerebro lleno de cosas, tiene tantos activos en su cerebro. A ver si yo sabía algo de comunicación con los delfines. Supongo que con cualquier mamífero que tenga eh, suficiente Recientemente desarrollado una parte del cerebro concreta, que no llega a ser el neocorte pero es la parte más eh, límbica. Eh, se puede comunicar al igual que te comunicas con, con un perro y te entiende perfectamente. Eh, se cree que con, que con delfines y con, y con ballenas eh, también hay, hay, un, hay una comunicación, no como la nuestra basada en un lenguaje hablado, pero a través de, de, de otra forma, tanto de sonido como de, de formas, ¿no? O sea, de, de expresión, o sea, perdón. o sea, de, de movimiento. Entonces, eh, ahora, eh, a lo que se, no sé exactamente a lo que se refiere Fresco en este apartado en concreto, pero sí que hay un nivel de comunicación. ¿no? Uh ¡Hubo! Hubo un gorila, ¿no? Que, que hacías lenguaje de señas, que murió hace poco. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Coco se llamaba? Mm, bueno. YouTube. Ay, es que hay uno que se llama Coco y que está el vídeo en, en YouTube. Y, y, y advierto a la gente que lo quiera ver que es muy triste el vídeo, la verdad. Es bastante trágico. Eh, pero sí, sí que tenía una, una comunicación. Eh, eh, si, lo, si lo pones eh, en YouTube te sale directamente, muy okay. Sí, se comunicaba con lenguaje ¿Sí? de, de sí, ¿Sí? ¿Sí? Sí. Qué increíble. Bueno, y a ver, ¿qué más dice? Um, Berbujas de aire que llevan expediciones de buceo. ¿Cómo sería bien esto? Y, y eso es importante, que podremos participar en investigación. Pues no estaremos limitados porque no hemos aprendido cosas buenas en la escuela o cosas relevantes en la escuela, sino que tenemos ciertos niveles de conocimiento en, en, en muchas áreas y esto nos dará la posibilidad de participar, la, la, la, capa, la capacidad, la, la competencia para participar en estas otras cosas. ¿no? Esto es muy importante. Y todo... Sin, sin estropear el medio ambiente, respetando a la madre naturaleza. Esto es súper importante. Realmente, en esta forma de educación, se estimula lo que la gente quiere aprender y también lo que realmente se necesita, ¿no? Como hoy en día, que, que aprendemos muchísimas cosas y al final, pero más mejor dicho, nos imponen muchísimos conocimientos y, y al final a veces no somos casi ni muy pocos realmente, sí, es no, muy sí, sí, sí, sí, ineficiente la educación actual, sí. actualmente se gasta muchísimo en universidades y a veces los, los profesionistas terminan en cosas que nada que ver con su profesión. Exacto. Sí. Pero yo pienso que la gran pregunta es de que ahora con, con la coyuntura mundial, estamos viviendo, la educación se ha comprimido aún más a nivel eh, de internet, a nivel virtual, porque gente como nosotros, está, bueno, estaba, está, bueno, estaba completamente acostumbrada a la educación en físico. Entonces, eh, las nuevas generaciones pienso que se van a volver más asociales en ese aspecto, ¿no? Porque su educación ahora va a ser a través de las computadoras y todo este tema, ¿no? salvo de que, no sé, pensemos que bueno la vacuna solucionaría todo no y todo vuelva a la normalidad. Entiendo lo que dices, porque sí, es, es lógico de cierta forma que avanzamos utilizando la tecnología y la pandemia ha, ha, ha mostrado que se puede hacer muchas cosas online, trabajar desde casa y estudiar desde casa. El problema que es que hoy es que no todo el mundo tiene acceso, ni a ordenador, ni a conexión a wifi, entonces, si no tienen esto, están, no pueden seguir estudiando online. Y en una economía basada en recursos, todo el mundo tendría la oportunidad. Pero también creo que en una economía basada en recursos, la educación sería más uh, hands-on, de esto, o sea, uh, de, de, de, de tocar, ¿no? de salir a la naturaleza y estudiar los árboles de las plantas y entender cómo se nutren las plantas no decir el árbol bebe agua a través de las raíces, no, ¿cómo bebe a través de las raíces? Y mostrarlo ahí en la, en la naturaleza misma, Lleva, ir a fábricas para ver cómo se fabrica todo, desde la extracción de la, de la material, si hace falta extraerlo, o la producción de la material, la fabricación del, del producto, su transporte y todo esto, para que los niños entiendan el efecto de lo que consumen el efecto que tiene sobre el, el, el medio ambiente, ¿no? Porque hoy en día la, la, es terrible, El métodos de extracción son totalmente venenosos para el medio ambiente, eh, tanto que sea el fracking o que sea fábricas de ropa que tiran agua sucia, veneno a, a los ríos, y los ríos más grandes del mundo están llenos de espuma y tinte, Entonces, todo esto es espantoso. Entonces la educación en este... En este área de, de respetar a la naturaleza será muy importante. El, los, bueno, hemos hablado de educación en otro, en otro capítulo, ¿no? Que no sería como hoy. Entonces, yo pienso a lo mejor tendríamos tal vez una o dos horas a la semana online. Pero esto, claro, en una economía basada en recursos. En la sociedad de hoy ya estamos viendo que demasiado soledad o demasiada separación del resto del, de la gente no es buena porque hay gente que está volviendo... Muy nerviosos, muy ansiosos por el, por el, el confinamiento. Entonces, pero que, que seguiremos con la tecnología. Sí, tenemos que. El, el hecho es el cómo lo usamos. Ah, y una cosa: si tenéis Netflix, ¿tiene, ¿alguien tiene Netflix? Sí, ¿No? yo. Sí, ok. Yo no. también. Pues. Germán, si no lo tienes, creo que lo puedes probar gratis un mes. <risa> eh, tengo, anoche, tengo Netflix. Anoche vi un documental que está en Netflix, aquí se llama El dilema de las redes. Ah, ese lo quiero ver. Y es buenísima. No, en, mi, en mi Facebook lo he publicado, está el enlace, eh, está el enlace en, mi, en, mi, en mi página y esto habla de las redes sociales y lo que decía Víctor, ¿no? que, que Víctor de Perú, el tema de de apartarse de la sociedad. Este, este documental está hecho con entrevistas con la misma gente que crearon el botón de like en Facebook, el Google Drive, el Twitter, todas estas plataformas han trabajado directamente diseñando partes o todo el, el, el app, ¿no? Y ellos mismos están espantados. Por cómo se han evolucionado en las redes sociales y los efectos que están teniendo sobre la sociedad, esta ansiedad, esta paranoia que tienen tanta gente, y explica cómo cuando miramos algo, clicamos en un tipo de material, un, un tema o lo que sea, los algoritmos van aumentando, ellos saben cuántos clics has hecho sobre este tipo de material, entonces te van a ir poniendo más y más y más del, del no, mismo estilo. Te alimentan. Estilo. Eh, sí, eh, y terminas, si no miras otras cosas, terminas en un bucle de la misma información que te confirma lo que, lo que ya decidías que era verdad. Y entonces esto está creando, esto está detrás, parte, parte de, culpable de lo que está detrás de los eh, de los como si dice, protestas y todo esto, en Estados Unidos. ¿Sí? Es, muy, es muy bueno el documental, si lo podéis ver, porque uno sabe que Facebook hace esto, pero ¿cómo te manipulan? Es mucho más profundo que la gente piensa. Y fíjate, esta gente decían que cuando empezaron con las redes sociales no era su intención que se convirtiera en un monstruo así, sino que fuera una forma de contactar con gente, pero para el bien, ¿no? Y están como que hemos creado un Frankenstein. Sí. No dejan así okay, su... que... eh, tener Facebook, imagínate. No, porque aparte de, de lo que nos cuenta Sue eh, el tema de los algoritmos que bueno están en, en muchas aplicaciones, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Spotify prácticamente están relacionados con, con todo lo que nosotros hacemos en común a nuestros gustos no solo es eso, porque bueno, en, en las redes sociales, en Facebook también está el tema de que, de que saben con quienes hablamos, si se les antoja pueden entrar y revisar entonces, ¿qué alternativas nos dejan al, al saber nosotros que estamos expuestos? ¿quiero o no? ¿Entienden? ¿qué alternativas nos dejan tener que no sé, ponernos a hablar en clave o qué sé yo, se dan cuenta sí, pues ya todas las páginas enviados, ¿no? pero no sé ¿qué piensan sí. ustedes? ya pues todas las páginas de internet a las que entras, te preguntan que si aceptas las cookies, pero pues no te dan, dicen, acepta ¿aceptas? sí o sí <risa> este, así que pues ya, pues ya le voy a aceptar a todos, aceptas, toma mis datos de ubicaciones, toma mis Ay, gustos como quiera, ya sé que todo me, me vas a, me, lo, todo me lo vas a vender, así que, pues, uh, hay, hay que contribuir al capitalismo. Yo creo sí. que alter, alternativas que se pueden utilizar, por ejemplo, el navegador that, that .go que no te genera las burbujas de información y, y utilizar Tor para navegar, pero eso simplemente es, son no a través de aplicaciones. Creo que lo más importante y lo que estaría en la raíz de, de lo que puede generar las burbujas de información que fomente el sesgo de confirmación al retroalimentar la información que, que estás buscando, o incluso que puedan llegar a hacer campañas políticas como lo de Cambridge Analytica y demás para manipular la opinión pública, eh, no es tanto Internet, si nos fijamos el problema, es el, eh, el comprender cómo pensamos, es decir eh, creo que eh, la base está en tener una, una educación escéptica y científica eh, bien sólida, dispuesta a desaprender y, y a volver a aprender y, y tener eh, bien conocidos eh, que nuestra mente es la primera que nos va a engañar, que es una mierda que, que va a facilitar eh, los sesgos y entrenarse en ello, creo que eh, desde el proyecto de uno se recomienda el libro del de mundo y sus demonios de Carl Sagan, donde da muy buenos ejemplos y da herramientas y la semántica general de, de, el de Hayakawa el lenguaje en pensamiento de acción que está en los archivos de, de Facebook eh, y, y ahí te, te dan una base bastante buena, creo en constante aprendizaje, obviamente en un pensamiento estético para activar aquello que que, que es información a lo que es mentira o lo que es simplemente eh, relleno, para poder extraer lo que realmente importa. Me con el seguimiento, a... con el rastreo y con el espionaje, por decirlo de alguna forma, a través de las compañías pa para venderte cualquier, cualquier producto, con eso vivimos en el sistema monetario. Eso sí. lo podemos evitar un poquillo con lo que digo, con el de Thor, pero claro, eh, para meterte en Facebook o para meterte en Twitter y demás, pues es, depende. Ahí ya tú publicas lo que. Ahí ya es tu criterio, ¿sabes? Uh, pero es, obviamente es, van a ser. Es que no perfilismo. tienes tu propio criterio, Germán. Este es el problema. Que nos quiten nuestro pues, propio criterio a través de estos malditos algoritmos. Pensamos. No, pero, pero, ¿sabes? pero. Pero me refiero a que es un condicionamiento más dentro de lo que son toda la información que recibimos de la cultura desde el minuto uno. Incluso hasta cuando estás en el vientre materno, eh, la información que recibes a través de nutrientes, a través del estrés, a través de, de la calidad del entorno, ya estás ya te están condicionando. Obviamente, sí. con las redes sociales y con internet, te están condicionando con, con información que puedes leer, etc. Eh, por eso digo que es muy importante tener una base de estética y un criterio eh, en base a, a saber eh, diferenciar de las fake news, de es que además no me gusta llamarlo fake news o sea, mentiras de toda la vida sí. saber, saber diferenciar lo que es basura de lo que es información científica inclusive a la hora de, de, de aunque no lo aunque no lo parezca en una información periodística que te están relatando algún titular no entonces sí, sí. ahí se puede aplicar eh, criterios de, de, de, de um, ciencias sociales para saber que esto está favoreciendo eh, a una de las partes implicadas o está favoreciendo o reportando ciertos comportamientos culturales que, que conservan la, la cultura, o sea, están utilizando una violencia cultural para mantener la violencia estructural en el titular mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que lo importante es, es, es saber tener esa conciencia crítica. Esto es algo que no habrá problema con ello en una economía bas basada en recursos ante todo o sea porque estaremos educados desde desde pequeño de otra manera pero hoy en día no es así entonces vemos los resultados que bueno las cosas que pasan no um, pero sí lo que necesitamos es más científico más uh, pensamiento crítico como tú bien dices Uh, definitivamente, es la única manera de, de resolver. Pero la gente claro. que tenemos ahora mismo va a ser difícil que muchos de ellos, porque están tan convencidos de que tienen la verdad. <ríe> y no entienden que la, la, la verdad es muy relativa. <ríe> en España les llamamos cuñados. <ríe> Cuña, cuñados. cuñados. Sí, sí. Son los que se creen que saben más que, que todo el mundo. que... <ríe> Que, que, que todos lo saben, opinan de todo, su opinión es la mejor de todo y todo lo hace mejor que tú, básicamente. Sí. Son los tertulianos. <risa> Pero sí, aún, es que, eh. Eh, y es que en el capitalismo nos, y nos enseña a competir y pues esa gente es producto de esa necesidad eh, cultural de ganar. Sí. Ganar, sí. siempre ganar, siempre tener la razón porque hoy en, porque incluso sabemos que hoy en día a veces no tiene la razón el que el que realmente la, el que tiene la verdad sino el que mejor sabe convencer la mentira exacto y, y por, y por sí. ese lado tenemos muchísima gente que ed, edu, eh, entrenando la mentira para poderse adaptar bien al sistema actual es bueno. lo que pasa es que en este mundo eh, capitalista en el que estamos sumergidos desde el colegio nos educan para la competencia, porque ya estamos ah, con los demás, viendo quién tiene la mejor nota, ah, y ese, sí. es el, ese es el tema eh, problemático, ¿no? Entonces, eh, como que sacarte ese chi eh, toma tiempo. Eh, pues justo, veces, justo lo que acaba... Ay, perdón pues justo esto se podría hilar, yo creo perfectamente, con, con que al, al ser una educación obligatoria eh, y que, como decía Víctor, eh, te enseñan a competir a través de las notas y luego además el sistema educativo es en base a que salgan eh, personas que, que consuman, es decir, que accedan a un puesto de trabajo para seguir manteniendo la rueda en movimiento del sistema de mercado, eh, eh, al ser la educación obligatoria eh, no aprendemos en realidad los procesos que decías al principio, eh, naturales, eh, implicados en la producción de, de cualquier eh, cualquier objeto que, que tengamos. ¿no? Eh, hoy en día, incluso, voy a exagerar, voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero que, eh, que sepas que, por ejemplo, la leche no viene del supermercado, ¿no? <ríe> viene de pues ya sea de la avena, de la soja o de la vaca, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, que hay una parte en el capítulo que dice, junto con muchas otras actividades asociadas al mar, sin perturbar, por cierto, el equilibrio del medio ambiente marino. Hoy en día, eh, la gente que puede acceder a, a esto que llamamos lujos, ¿no? Como, por ejemplo, pues hacer una expedición de buceo, etcétera, y eh, eh, lo hace en un tono de vacaciones, vacacional. Es decir, cuando salen de, del trabajo... Porque también el trabajo se presenta obligatorio, ya que todo lo que vamos a consumir tiene una etiqueta de precio, o aquellos bienes y servicios que necesitamos para mantenernos con vida tiene una etiqueta de precio, el trabajo se presenta como obligatorio. Y viene derivado de una educación previa que también es obligatoria. Entonces tenemos el concepto de vacaciones y fin de semana. Eh, mucha gente al tener esa desconexión con los procesos naturales implicados en tu propia manutención y en todo lo que te rodea, es decir, ese equilibrio que, que esa ecodependencia que, que te mantiene con vida, eh, se disocia y entonces hay esa explotación del medio ambiente a través de un ocio en el que no te importan las consecuencias, porque eh, tienes una disociación absoluta de los procesos implicados en la extracción, en, en, en la producción, en la manufacturación, en el transporte, etcétera. ¿no? Y en eso como, como repercute eh, en el medio ambiente y en última instancia en ti, o en primera o en segunda instancia. Es decir, es un, es un sistema, es un conjunto de relaciones. Entonces, creo que en una economía basada en recursos, eh, eh, la forma de vida es una educación constante, porque las ciudades serían como ciudades universitarias, por decirlo de alguna forma. No, no es en sí un sistema obligatorio, sino que se fomenta la curiosidad. No se mata la curiosidad, porque nacemos con curiosidad. Creo que el sistema educativo actual eh, eh, y la sociedad en general eh, limita mucho la curiosidad por las desigualdades sociales, el acceso, etc el sistema educativo en sí, las clasificaciones, el pasado de curso. Creo que fomentando la propia curiosidad natural con la que nacemos, eh, la gente estará mucho más implicada en, en todas estas redes de conexión del medio ambiente, en este pensamiento de codependencia. ¿no? Entonces, eh, y, um, habrá ese equilibrio eh, medioambiental. Y por otra parte, perdón si me enrollo mucho, eh, también, el, al haber... Eh, por ejemplo, estoy pensando en lo de los yates y, y el buceo. Un yate tan grande lo quieres, ¿para qué? Bueno, eh, es forma del sistema monetario, ¿no? Pero al igual que eh, hoy en día la mayor parte del tiempo los coches están aparcados y no se utilizan todo el tiempo en una economía basada en recursos, superamos la necesidad de la propiedad privada. Entonces, toda la gente tendría acceso a esos recursos que hoy en día consideramos de lujo. Pero es que además, eso que consideramos de lujo eh, es una extensión del ego de la persona, ¿no? Necesitas un yate tan grande ¿sabes? para explorar el, el, el océano y no necesitas este recubierto de oro ni esas mierdas que, que lo único que amplifican es tus inseguridades internas que tienes para tratar de demostrar con una máscara del capitalismo que eres alguien por encima de otra persona, ¿no? Según esas máscaras, ¿no? Pero vamos, que la gente tendría acceso a esos recursos porque habrían abundancia, se utilizarían eficaz y eficientemente, no estarían parados todo el día ahí eh, consumiendo espacio Germán, sí que te enrollas, pero te eres sumamente interesante, así que no te preocupes por enrollarte, porque yo siempre disfruto de escucharte Sí, yo también, la verdad, muchísimo <risa> eh, Lo que tenemos un problema, que hemos desviado del libro completamente, y volvemos a leer un poco <risa> Nuestro sí. nuevo Víctor, Víctor de Perú. ¿Quieres seguir con el próximo, el próximo segmento? Construcción. Ya, en se allá. ya, entonces vamos ahí. Estamos en la página 66, construcción. Eh, justo después de término, al fondo de la claro. página 66. Sí, ahí voy. Construcción. Estructuras oceánicas masivas se extenderán tanto por sobre como por debajo del nivel del mar. Estas estructuras representarán un impresionante logro de la ingeniería, con accesos para aeronaves, embarcaciones marítimas y submarinos. Uno de los diseños más eficientes será uno de configuración circular de acero de varios pisos de altura, con vidrios de alta resistencia. Y hormigón pretensado, reforzando con fibras de carbono. Algunas de estas estructuras serán flotantes, mientras otras se construirán sobre pitotes con barreras de flotación, para evitar de este modo que vientos huracanados o fuertes oleajes puedan dañar la estructura. En aguas más profundas, la plataforma flotante podría estar anclada al lecho marino. Otras plataformas oceánicas podrán flotar libremente, siendo autopropulsadas y extremadamente estables, equilibradas por 20 pies de diámetro que penetrarán 150 pies por debajo de la superficie para mantener estable la plataforma, bajo todo tipo de condiciones climáticas. Las porciones inferiores de estas columnas flotantes cilíndricas contendrán una serie de discos que se extienden por cerca de casi 6 pies, espaciados unos 10 pies de distancia entre sí, un cinturón que rodea la totalidad del proyecto actuará como rompeolas. Algunas de estas ciudades se podrán construir en países técnicamente más desarrollados, para luego ser remolcados a su destino en secciones individuales o incluso como sistemas completamente operativos, de forma similar a como son transportadas hoy las plataformas petroleras. Otras configuraciones serán estructuras de diversos componentes ensamblados en el lugar de destino, que posteriormente podrán ser modificados para adecuarse a distintos propósitos. Si el caso así lo requiere, tendrán la capacidad de ser desmontados. Otras estructuras por sobre el nivel del mar y ancladas al lecho marino servirán como base de operaciones mineras. Esas estructuras en forma de cúpula podrán ser casi totalmente automatizadas. Niveles de flotación serán ajustados por medio de llenado o vaciado de sus cámaras de aparaciones. Esas estructuras serán construidas en diques secos para luego ser remolcadas y finalmente sumergidas y ancladas en su destino final. Un dique flotante que sube y baje con la marea y alberga embarcaciones tanto de la superficie como sumergibles podría ser también parte del diseño. Todo el desarrollo oceánico deberá estar en completo equilibrio con la capacidad de carga y la sustentabilidad del medio ambiente oceánico. En el futuro, antes de que cualquiera de estos proyectos se ponga en marcha, los diseñadores tomarán en consideración cualquier posible impacto negativo sobre la hidrósfera. Esto es ríos, estuarios, lagos y océanos. Muy bien, muy bien. Es un trazo largo. Esto a mí me viene muy bien, porque yo creo que comenté la semana pasada, soy muy mala marinera y me mareo con un vaso de agua. Así que saber que la, las ciudades del mar est estarían estables, que no estarían eh, moviendo todo el rato, que pueden ser anclados, me, me tranquiliza mucho. <risas> Pero yo sé que se pueden, eh, si hay una tormenta, no sé, creo que está en, debe ser en el otro libro, en el Mejor que el dinero no puede comprar... Eh, aquel, eh, las ciudades también habrá ciudades que, si viene una tormenta más fuerte del mar, se pueden eh, remar hacia la costa para, para fijarlos más, más seguramente ahí en vez de tenerlos flotando en el mar. Así que a mí me tranquiliza esta parte del párrafo del capítulo. Y creo que también eh, lo mejor que el dinero no puede comprar, eh, estoy tirando de memoria, a lo mejor me equivoco. ¿Eh? Así que entre todos los interrogantes ¿no es lo que voy a decir. Creo que también eh, ante alguna emergencia sanitaria eh, se podrían eh, construir hospitales y que en, eh, eh, ahí donde se faciliten, donde las áreas geográficas eh, faciliten más la extracción de, de recursos para, o, o, la, o, o el almacenaje de productos para ponerlas en el mar y luego llevarlas a, al sitio en eh, eh, en concreto, para un desastre natural o una emergencia sanitaria. Sí. Sí, sí. Roxanne dice, en, en, no sé dónde lo dice ahora, que ya cuando diseñaba algo, no solo diseñaba el producto, sino la fábrica donde se, se va a fabricar. no Y esto eh, para mí es muy interesante. Y creo que aquí, con esto de, de explicar cómo serían, cómo sería la construcción de las ciudades, pues es un muy buen ejemplo de de lo que decía Roxana ¿no? De que no es que dice podríamos, sino que explica la forma de construir la ciudad ahí. Y eso es muy interesante. Porque es una muestra sí, también, también de su... De su um, dar, um, dar... realmente soluciones. Porque muchas veces dicen, ah, tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer... Lo... pero no hacen nada para que llegamos a tal... ¿Sabes qué te digo? Entonces, ya que al hacer esto está realmente diciendo lo hacemos así, no solo que lo hacemos sino que esto es como lo vamos a hacer y esto es lo que falta mucho en, en la política y eso no, no saben el problema si no mire el ejemplo mismo del, del, de la pandemia que ha sido un desastre en casi todo el mundo porque no estaban preparados yo pienso Pero, que no eh, cómo, el pandemia. <risa> perdón la pandemia en cuanto a lo que habían hablado antes sobre el, el sistema educativo, no sé si recuerdan que estuvimos hablando un poco del, del sistema educativo. Eh, como sabemos, eh, vino este bicho y, y hizo trizas el sistema educativo tradicional en el que estábamos emergidos. ¿Se imaginan? Entonces, un simple bicho, eh, de la noche a la mañana, eh, se tiró abajo este, este tradicional sistema educativo respeto de competencia, se dan cuenta, entonces eh, suena un poco raro y descabellado pensar que, que un solo bicho le pudo hacer todo esto a, a, a ese sistema, ¿no? Sí, y no ¿Qué? solo la educativa, sino la, la, la economía monetaria, que ha sido una prueba gigantesca de que el, el, la economía monetaria es, es fragilísima, que es Pero una como nos a entender de que si no hubiese pasado esto, seguiríamos con, con ese sistema tantos años, de años, de años, y no había sí. ninguna solución para que se rompa. Es triste, eh, pero esto lo, lo, me recuerda a lo, que decía, a lo que dice Jack y, lo que, se, y lo, lo que dice autores que hablan acerca de la dinámica del cambio y demás, que... Que, tristemente no es, no es tan poderoso como creemos eh, un, movimiento, un movimiento social, que por supuesto que es necesario, sino el cuándo y el cómo. Es decir, las presiones biosociales son realmente las que, las que, son, las que operan el cambio social. Es decir, eh, eh, la peste, por ejemplo, tuvo un fuerte impacto eh, en que se, des, se desarrollase el capitalismo. Eh, pongo ese ejemplo, ¿no? Aunque el capitalismo para mí es un sistema que, que, que lleva desde el principio de, del neolítico, ¿no? Pero, o sea, eh, muy, muy, muy, muy muy, primario, ¿no? Pero son estas presiones biosociales que, sea un desastre natural o, como estamos viendo, pues eh, una pandemia, las que nos hacen repensar en nuestras prácticas culturales, económicas, educativas, etcétera. Y, y es justamente ahora el momento en el que puede eh, eh, en el que se puede dar soluciones y entonces la gente la puede escuchar. Esto es como fresco cuando salió en el programa de Larry King en el 74 eh, dando ya esas soluciones, pero digámoslo de alguna de alguna manera eh, Estados Unidos estaba en eso que llaman sociedad de economía del econom el bienestar, etcétera y tal y no no, pero no tuvo tanto impacto como lo tuvo eh, hace 10 años o hace nueve años que era justo en el contexto de la guerra de Irak, etcétera, y cuando eh, to toda la información a través de internet empezaba a arruinarse documentales etcétera, y entonces es, eh, es esos puntos en, con en concreto, esas presiones biosociales, en donde son este eh, estratégicas para que suceda un cambio mm puntos de inflexión. Jack decía la marcha de los eventos. Uh -huh. los, bio, los, bio, los presiones biosociales nos llamaba decía la marcha de los eventos. O sea, cómo suceden las cosas, ¿no? Que tenemos una guerra, que tenemos eh, una sequía, todos esos problemas que nos enfrentan de tanto en cuanto son eventos sociales. Y, sí. y ya los titulaba así. Y es cierto, es totalmente cierto. Lo estamos viviendo sí. de manera brutal. De manera brutal estamos viviendo. Es por eso que, que es muy importante no, eh, eh, no perder el énfasis en la economía basada en recursos, porque eh, algo muy bueno que tiene el sistema monetario, bueno, muy bueno, me refiero adaptativamente hablando, es que pone parches. Eh, eh, utiliza reformas cuando hay un descontento social eh, en el que acalla las protestas, por ejemplo, o, o que sirve para que las personas se conformen. Entonces, ya, bueno, pues, eh, se da una renta básica, ¿no? Por ejemplo, yo estoy a favor de la renta básica. Pero eso puede, puede hacer que, que el sistema continúe todavía y que el conformismo se quede ahí. Es decir, vale, pues con esto me quedo ahí, ¿no? Y creo que a través de la pandemia ha abierto mucho la mirada a, a ver que, que el los bienes públicos, eh, los servicios públicos, son mucho más importantes que, que Wall Street, ¿sabes? Y, y que realmente lo que mantiene la vida son, no son los banqueros ni, ni, na, ni ningún sector privado, etcétera, sino son las, los, los trabajos del día a día, ¿no? Y que podemos cambiar de sistema completamente. Sí. Y, y, y creo que, que es importante siempre mantener el mensaje de la economía basada en recursos, o sea, de no conformarse. Incluso si llegase la economía basada en recursos siempre se puede mejorar. Y, y que en estos momentos es importante eh, mostrar las soluciones, etcétera, porque seguramente te vengan con reformas para salir adelante. Lo estamos viendo, como decía Víctor, con, con el tema de la educación, el teletrabajo eh, en casa, etcétera. Bueno, la solución ¿sabes? es decir, eh, se, se van poniendo partes para que, que la gente se, se comporte cambios a, adaptativos, a pero no transformativos. En cuanto a, a, a lo que estaban comentando sobre la renta básica del capitalismo, eh, bueno, puede ser una, una reforma buena para países sí. capitalistas del primer mundo como España pero esa reforma no tiene eh, ningún valor en países del tercer mundo, como Perú, aquí no existe eso. Entonces, eh, al, al día a día nosotros la buscamos y, bueno, es un tema que tienes que estar ahí buscándotela para, para poder eh, sobreexistir, ¿no? Sí, la situación en cada país es, es muy distinta en, en, en muchas áreas. Uh, lo que creo que lo único que tenemos es que casi todos los países hemos sufrido una uh, cantidad de muertes terribles. Y, y a mí lo que yo he notado que me resulta curioso es que de salir a aplaudir a los médicos a las 8 de la tarde era aquí en España, salía toda la gente a sus balcones y sus terrazas aplaudir a los, a los del uh, personal de salud por el trabajo maravilloso que estaban haciendo y qué héroes que son, y ahora los vilifican cuando dicen que todo esto es una un, una pandemia que ha sido planificado. Están llamándoles mentirosos al hacer esto. Y me parece tan cruel y tan, tan triste cómo se ha cambiado el punto de vista sobre los médicos. Me duele ver que, eh, bueno, pues eh, también en lo, en la, esto hay un libro muy bueno que se llama Dios está en el cerebro ahora no recuerdo el autor que hablan, por ejemplo, de, de los momentos en los que hay más estrés eh, social cuando pues derivado pues de esta pandemia ¿no? Hay más incertidumbre ese, ese sentimiento de incertidumbre eh, puede generar dos formas de pensamiento, o un cambio una transformación ¿no? o incluso puede revivir eh, todo el pensamiento mágico y todo tipo de conspiraciones, etcétera, para que cambie sus antas. Si algo tienen la, la, las teorías de, de conspiración es que te dan una respuesta, aunque sea falsa, ¿no? Y te dan una respuesta y eso alivia un poco la incertidumbre y por ende, pues, el estrés que se genera, ¿no? Pero, claro, ahí tenemos en esos pequeños momentos de, de auges, de, de nacionalismo, de chauvinismo, eh, etcétera, en los que se dan cuando hay una incertidumbre, cuando hay desestabilidad económica, política, etcétera, pueden emerger. Por eso creo que es muy importante no perder de vista ese enfoque global de la economía basada en recursos, ¿no? de, de, de que la solución es, es global y que, y que si la gente eh, en estos momentos, de, llamémosle un poquillo de búsqueda, ¿no? en lugar de irse hacia las ciudades de la conspiración pues que se vaya hacia la búsqueda, de soluciones y que esas soluciones sean globales. No, no quedarse a medio camino con, con reformas capitalistas ¿no? que, que, como bien ha dicho Víctor, pues que solo benefician temporalmente, pero benefician a eh, privilegiando a, a unos países eh, claro. y, sobre todo, privilegiando a unos países a costa de empobrecer a otros. ¿no? Y esto que no estamos hablando de, de África, porque si no, pero bueno, eh, el tema de la idea de... De, de todo esto basado en, en recursos es de que bueno el país es, es la, la tierra misma en la que habitamos ¿no? porque se, se cementar entre diversos países se de hace competir desde ahí parte la, la competencia y eso se, se se ve en el tema de las de las guerras todo este caos desde chiquitito, nos, nos enseñan a querer ser el mejor, a, a ganar y eh, hay una... hacemos un, un mal servicio a los niños con esto porque uno gana, pero muchos otros están dejados que, que, que se sienten inferiores y si es el típico caso del, del niño en la escuela que no es bueno en el deporte y nadie elige para su equipo y siempre es el último en las carreras y estos pobres chicos Igual son absolutamente genios, no quiero decir genios, pero muy muy eh, adeptos en otros en otras áreas, pero en deportes no. Pero entonces les tachan de inútil y les dan muchos problemas en la escuela por no ser deportista, ¿no? Y estas diferencias eh, surgen con la competencia, es muy muy muy negativo, muy negativo. Seguimos con el libro, chicos, que estamos saltando de un tema a otro. Es tu culpa, Germán. ¿Tu culpa, Germán? <risa> Está, es que está muy interesante os sea, echaba sí. de menos es que es, es por eso porque sí. estaba mucho de menos sí <ríe> y la verdad nosotros también Germán sí aparte Germán ah, bueno, no, un pequeño no, aparte yo estoy seguro Pero, de que Germán nos va a subir el rating <ríe> <ríe> vamos <ríe> a la, poner la, estoy, estoy invitado los cuatro <ríe> los cuatro likes de YouTube que son menos cuatro vamos a poner la retransmisión del proyecto Venus en vivo de ¿no? discusión del libro de diseñando en el futuro y en, con invitado especial Germán Serra. Ahí está. Y luego no hablamos del libro, sino que hablamos de otras cosas. Ah, Venga, bueno, pues, como, como castigo pero, vas a leer sí. tú la próxima parte. Hablamos de, hablamos de otras cosas, pero lo hacemos pero con entusiasmo y con gusto y con mucho... Y sin este, a los ah, no. Sí, claro, con mucho respeto. Y eso ah, bueno, un, eh, un pequeño matiz, con lo, con lo que has dicho, que a, que a veces en este sistema se premia, por ejemplo, a, a un deportista y otro chico puede ser un genio en otra parte. Creo que lo, lo más importante que sería que, que cualquier persona es válida, independientemente de lo que haga. O sea que. que que en una economía basada en recursos y en ese sistema competitivo toda la gente sería aceptada por el mero hecho de, de estar viva, o sea es un proceso increíble evolutivo, si lo miramos a una escala cósmica el hecho de que una persona la o sea, vida es, es algo importante. entonces independientemente de cómo sea esa persona, da igual eh, da igual sus gustos o, o, o habilidades artículos, no se miraría eso claro. eh, es totalmente pues, integrado, sí, sí, sí. una economía basada en recursos es totalmente integrado Sí, hasta hace no mucho tiempo todavía no entendía bien esa parte, pero cuando la entendí, creo que incluso fuiste tú, Germán, quien, quien me la explicó en una de esas discusiones del Facebook que uff, luego se vuelven eternas, de 100, de 100 comentarios, eh, donde se comentaba precisamente eso de cuando se quiere hacer, por ejemplo, un megaproyecto, quiénes son las personas que son escogidas, y por ahí la explicación que me parece que fue la que se obtuvo el consenso, aunque eh, más bien es relacionada con que entendamos bien las ideas del Proyecto Venus ¿no? es que cualquiera puede participar. Si, si yo quiero integrarme a esa, a esa obra, aunque yo en ese momento no sepa nada de ingeniería civil, este, se, ahí está la educación, ahí están los medios para que todas las personas puedan aprender e integrarse, y no, no importa si eres el más inteligente, lo que importa es eh, alimentar la motivación y, como dice Germán, no matar la curiosidad. Sí, sí todos tenemos la oportunidad de estudiar lo que nos lo que nos apetece y llegar a ser competentes en, en materias para que podamos diseñar cosas, para que podamos realmente... Poner un grano de arena de vuelta a la sociedad que tanto nos dará de, a nosotros, ¿no? que, que nos gustará dar, de, hacer cosas que benefician a los demás. Ahí es donde sacaremos nuestra satisfacción y no de estas cosas de cómo conseguir un coche más grande o una casa más grande o cosas materiales que, que no dicen nada de la persona de verdad, sino de su estatus per, su, su percibido. En, en la sociedad. Precisamente la mitad del del, eh, del logro es uno poner los recursos para que, que puedan obtener los conocimientos y el estudio que se quiere y la otra mitad pues es precisamente el sistema de valores bajo el cual la gente no busca así como que, bueno yo voy a aprender eh, teatro por, pero porque quiero sobresalir de los demás. Esas esos, esos mentalidades son las que también evolucionan. Y, y nada más. ¿Puedes pensar en una forma que una persona que quiere ser actor puede aportar a la sociedad, Víctor? ¿Sabes qué te quiero decir? Porque dijiste lo de... Lo de ¡Uy! Se ha caído. Ha caído. Se ha Bueno, yo, yo doy el ejemplo entonces. Si un actor, si una persona quiere ser actor, la forma que puede dar a la sociedad es en sus actuaciones transmitir información, porque ya que es muy muy claro, es muy próximo, ¿no? Que, que hoy tenemos mucho hoy tenemos el ruido en, la, en las noticias que no realmente no es información, es ruido, y lo que él estipula, lo que él enfatiza, por dicho, es que la información es otra cosa, la información es, eh, este polígrafo tiene tantos miligramos o mililitros de tinta y te durará tantos metros de escritura. Esto es información. Pero es rojo y tiene un logo en el costado, no, no sirve de nada, no, no tiene ninguna función. Bueno, hoy sí, es, marketing, marketing, pero ya está. Bueno, ya di el ejemplo por ti, Víctor. <ríe> Tendrás que escuchar... Sí. La para saber lo que era. <risa> <risa> ah, bueno. <risa> Germán, ¿qué ibas sí, a decir? Sí, que, que bueno, que, que creo que todas las expresiones artísticas reflejan eh, las adaptaciones culturales. ¿no? Entonces, hoy, hoy en día tenemos mucho entretenimiento que, que puede usar, pero no es lo mismo que deleitar, no es lo mismo que conmover. Eh, entretener es estar entre los teneres. Y entre lo que consumes si y compras o lo dejas estar eh, y, o quieres desconectarte de alguna forma. Pero creo que en una cultura en la que, no, en la que estamos mucho más liberados, de alguna forma, y no tenemos la carga del trabajo ni pensar en sobrevivir el día a día o de, de o, o hostes, etcétera, eh, pues creo que habrá cambio muchísimo de, de la Yo con el micro casi casi temo decir vamos al libro venga que tú estás castigado tú tienes que leer no uno sino los dos siguientes trozos. la de energía vamos a la... retirar compañeros nos vemos la siguiente semana Ay. como como siempre un placer enorme estar con todos ustedes y platicar Ay, y abrazo. compartir las ideas y la emoción adiós. Pero... Un beso, chao, chao, chao. Un, Un abrazo, chao, chao, chao. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a donde <risa> Adiós. Chao. Bueno. Ok, Germán, el micrófono es tuyo. Vale. Energía. En estas y otras ciudades o plataformas flotantes, poderosas turbinas generadoras de energía eólica capturarán las brisas del océano. Generaciones perdón, generadores de energía solar y eólica, estarán situados en la mayoría de las superficies superiores. y Las gélidas aguas de las profundidades del océano serán bombeadas para la conversión de las diferencias de temperatura de energía eléctrica. Este proceso proporcionará un suministro continuo de electricidad más que suficiente para cubrir todas las necesidades de la ciudad. Maricultura. La maricultura. Cultura. Esto es el cultivo planificado de los productos del mar, peces y fauna marina. Puede ser diseñada para albergar a más de un tipo de vida. Una relación simbiótica de mutuo apoyo entre las especies puede ser lograda emulando, tanto como sea posible, las condiciones más naturales. En estos campos de cultivo adyacentes a las ciudades marinas, una gran variedad de plantas acuáticas suspendidas por cambios submarinos serán cultivados en múltiples niveles. En algunos casos, las plantas y algas marinas podrán cosecharse automáticamente rebajando la copa de las algas y plantas y luego permitiendo que las raíces regeneren de forma natural la copa. De este modo, no hay necesidad de estar replantando nuevos algas. Estas plataformas oceánicas flotantes estarán equipadas con plantas solares de desalinización, las que suministrarán agua dulce para cultivar. Hidropónicos y otros usos. Los movimientos verticales de las masas de agua también pueden ser aprovechados para extraer los nutrientes de las aguas profundas y abastecer de insumos a las comunidades de maricultura. Naturalmente, cualquier proyecto en los océanos estará sujeto a una supervisión y monitoreo internacional. Esto proporcionará la infraestructura necesaria para desarrollar la maricultura e introducirá el avanzado principio de la policultura. El cual consiste en mantener la reproducción de equilibrio natural de las especies. Se tomarán todas las precauciones que sean necesarias para evitar, interrumpir o perjudicar las zonas de desove y crecimiento de la fauna marina, que ha sostenido a la raza humana durante siglos. Siempre con tanto respeto para la, la naturaleza. Una cosa que me ha sorprendido de esta, de esta parte del, del capítulo. Es que habla de las ciudades en el mar que tendrían energía solar y e eólica. Eólica lo puedo imaginar que vendrá mucho en el mar, ¿no? que puede haber mucho viento. Pero me sorprende que no ha hablado de eh, la energía de las olas. Porque si estás en el mar, a mí me hubiera parecido más, más uh, de esperar que mencionara las olas. Igual, o sea, supongo que será uh, también una opción que no lo ha mencionado. Creo que en lo mejor que el dinero no puede comprar sí que hace énfasis en, en la undimotriz, la maremotriz, sí, eh, sí. aparte de la que ha mencionado aquí. Sí. Estoy intentando porque sí, estamos sí. haciendo el proofreading de lo mejor que el dinero no puede comprar, pero creo que no hemos llegado a esta parte todavía. No, está, no hemos hablado de, uh, de ciudades en el Bueno, seguimos. Le, yo. Vale. Ostras, llevamos ya más de una hora, ¿eh? Como hemos debagado. Ah, pues, hemos hemos debagado, por eso tengo hambre. Sí. Si quieres cortamos aquí ya que Víctor ha tenido que retirarse. No sé, yo, yo puedo un ratito más, un, un segmento más. Yo vale. Tú Víctor, estás bien sí, para un cuartito sí, de horas bueno. más. Perfecto. Venga, pues leo los próximos dos entonces. Transporte. Inmensas estructuras flotantes estarán equipados con instalaciones y muelles de descarga. Enormes embarcaciones que funcionan como verdaderas plantas de procesamiento industrial transportarán también pasajeros y carga a estas ciudades en el mar. El piso superior de la ciudad marina tendrá una zona de aterrizaje para helicópteros y aeronaves de despegue y aterrizaje terminal. unidades de elevador facilitarán los tanto verticales, horizontales y radiales dentro de estas estructuras. Y luego habla de la cooperación internacional. Bueno, hablamos rapidito sobre el transporte, entonces, porque la cooperación internacional ya salimos de lo que es la tecnología, ¿no? Estas estos, eh, estructuras de que hablan las eh, flotantes pueden ser absolutamente enormes. Creemos que los barcos hoy en día son enormes, de estos de cruceros y todo esto, pero los de carga pueden ser aún más grandes. Si estamos hablando de ciudades en el mar, el transporte también puede ser grande, ¿no? Sí, totalmente. Me, me encanta la idea de los aviones que se despegan verticalmente en vez de tener que salir horizontalmente ¿no? o diagonalmente cuando hicimos la traducción de esto para lo mejor que el dinero no, no puede comp eh, comprar y hablábamos de estos eh, ap aparatos, este tipo de despedida y tal <risa> tuvimos un problema para traducir ciertas partes porque no encontrábamos nada en, en Wikipedia no sé si es porque son recientes, no sé pero oh, tuvimos un un problema gordísimo bueno, cooperación internacional y ya terminamos considerando la envergadura de un proyecto como este y al igual que con otros recursos naturales es imperativo que los beneficios se distribuyen equitativamente entre toda la comunidad mundial la riqueza mineral de los océanos y los recursos de nuestro mundo debe ser compartida por todas las naciones como patrimonio común de la humanidad. Esto es vital. Esto es sí. vital. Y de ahí vienen las preguntas. Sí, pero si compartimos todo, ¿quiere decir que vamos a tener cada una dos onzas de oro y 25 árboles? Y... No. <risa> hay gente que, lo que al principio lo piensan así, ¿no? O que, yo qué sé, tienen, hay, hay algunas ideas muy extrañas. Pero a mí me parece tan lógico este este, este concepto. Sí. Yo diría que es el eje central. Eh, eh, pues, todo el... Sí. Nos, hemos, nos hemos sumido más al, al, al tema del negocio que al, que al compartirlo. ¿no? Eh, las industrias eh, han, han hecho relevancia en los negocios, han hecho hincapié en los negocios y ahora realmente eh, no me sorprendería que, que 20 o 30 años nos quieran vender hasta el aire entonces eh, las cosas deben de, deben de ser radicales, cambiar porque entre nosotros con esas ideas eh, malas como lo que había dicho de vender el aire todas esas cosas simplemente eh, estamos autodestruyéndonos como especie y no respetando tanto nos estamos suicidando sí, sí. he visto que hay unos chicos de unos adolescentes en, no sé si en Portugal que han han presentado un caso en contra de su país o varios países por el tema del cambio climático que lo están llevando a juicio me parece y ha sido aceptado el, la causa o sea que me parece genial, absolutamente genial, porque nosotros que somos los responsables de dejarles un planeta donde pueden vivir, no lo estamos haciendo. Y por suerte entre ellos hay algunos que tienen suficiente cabeza para decir, hasta aquí hemos llegado, tenemos que pararlo, porque no nos dejan nada. Es que realmente es muy, muy, muy peligrosa. Es, esto es más peligroso que el coronavirus, porque esto realmente es el fin de la civilización como lo conocemos si no, no cambia escuché ya decir el otro día que si tenemos por ejemplo una guerra nuclear podemos perder tanta, tanta tecnología tantas ideas, tanta información que tendríamos que volver a hace miles de años para volver a ay, no, estoy mezclando dos cosas o sea, uno que sería que perderíamos toda, mucha información y todo esto y conocimiento y el otro era de otra persona. Estoy mezclando las cosas que he escuchado. Pero sí, estamos, estamos pasando el borde del límite. Y ahora con, con Elon Musk, que nos quiere llevar a Marte, suena demasiado raro, porque ni siquiera sabemos vivir como hermanos en este planeta y queremos colonizar sí. otro. Eh, suena descabellado realmente descabriado. Primero debemos de confraternizar, aprender que somos especie igual, que nos demos respeto los unos a los otros, pero mientras no podamos aprender entonces, ¿de qué vale que, que, que hagan ese tema ¿no? de, de Marte y todo lo demás? Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, yo, yo me tengo que despedir. Eh, ya sé, aquí en España serán las nueve ¿no? y, y a las diez sí, eh, a las diez la ¿no? no puedo hacer 20. ruido así que tengo que aprovechar para, para hacer un poquillo de ruido Venga, son las nueve y veinte efectivamente Germán y yo tengo que cenar también, me, me, estamos, me está chillando eh, como siempre un disfrute escucharte Germán, Víctor un gustazo conocerte Espero que Por puedas manera. volver la semana que viene. Yo esto no lo paro en la grabación ahora y luego lo subo a YouTube. ¿Okay? Un placer conocerte, eh, Víctor. ¿Perdona? Gracias, hermano.